Nos encontramos ahora con Freddy Gómez, director de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo, Seguridad y Seguridad Social. Eh, bueno, hablando respecto, ya habíamos tenido la oportunidad de hablar respecto a estos cursos que están dictando en la Facultad de Derecho, en el Salón Azul, precisamente tenemos la oportunidad de hablar ya dado el comienzo de estos cursos eh, dentro de lo que es la temática sindical. Buenos días, Freddy. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por recibirnos. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por la presencia. Eh, bueno, sí, estamos en el día de hoy iniciando el ciclo de formación sindical eh, en esta Casa de Altos Estudios, en la Facultad de Derecho. a quienes agradecemos enormemente a su, a su decano Mario Villegas por la posibilidad que tenemos, ¿no?, que el Ministerio de Trabajo pueda eh, realizar este evento eh, que convoca a todo el arco gremial de la provincia de Corrientes. Acá están representados absolutamente todos los sindicatos que tienen personería gremial eh, en la provincia de Corrientes, con lo cual para nosotros es una gran satisfacción poder, poder colaborar, eh, reunirlos a todos eh, y bueno y dictar esta capacitación por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación. Teniendo en cuenta la presencia de todo de cada uno de los representantes, de cada uno de los gremios de la provincia, entonces podemos decir que este eh, el, la búsqueda por eh, llegar a afianzar el sindicalismo en corrientes. ¿se está encaminado? ¿está encaminado esto? sí, yo lo decía hoy cuando al inicio de la actividad, que eh, el sindicalismo argentino se ha constituido a través de la historia y, y actualmente, por supuesto, como una piedra fundamental, digamos, como un actor fundamental en la vida social, política y económica de nuestro país. ¿no? con lo cual eh, poder tener instituciones sindicales fuertes, la verdad que es, es, es, es muy importante, ¿no? Eh, el sindicalismo eh, no es solamente una asociación de trabajadores por actividad, sino que es eh, una institución que funciona como también como malla de contención social, ¿no? ¿Por qué? Porque nuclea no solamente a los trabajadores, sino también a sus familias, a todo el grupo familiar eh, y... Eh, interactúa, digamos, con todos los, eh, los demás actores sociales, políticos y económicos de, de, de la realidad argentina. ¿no? Por eso para nosotros es fundamental tener instituciones gremiales fuertes, ¿no? bien formadas, y con esto lo que queremos es colaborar precisamente ¿no? eh, en la formación de cada uno de los sindicalistas de todas las actividades. Eh, bueno, tenemos un salón azul de la Facultad de Derecho lleno de... Una, está completamente colmado, ya no quedan más asientos directamente para poder eh, sumar más gente. ¿Esto da cuenta de la importancia que le da la gente, las personas mismas, al sindicalismo? ¿Da cuenta de que, a su, a su parecer, qué es lo que podemos rescatar de esta gran presencia en, esta, en estos salarios? mira tuvimos que cortar, digamos, la inscripción porque el salón, digamos, estaba totalmente colmado, ya no, no teníamos cupos para para la capacitación, lo cual demuestra también el enorme interés del sindicalismo correntino de capacitarse, de formarse, y, y bueno, a nosotros nos queda la enorme satisfacción de poder brindar ¿no? este, esta capacitación, este servicio, eh, a, todos los, a todos los compañeros sindicalistas de la provincia de Corrientes. ¿no? Esto tiene continuidad el próximo día jueves, acá también en la Facultad de Derecho, ...donde la subsecretaria de Políticas de Acceso al Mundo Laboral... ...la doctora Cecilia Cross, va a estar llegando a Corrientes... ...y va a dar también este, una charla ¿no? sobre diversos temas... ...que hacen en la vida sindical. ¿no? Eh, este es, es, estos son tres ciclos de conferencias con una enorme cantidad de temáticas... ...muy importantes que hacen precisamente a la formación sindical como ser, este, bueno, por supuesto, la historia del sindicalismo argentino, todo lo que tiene que ver con la normativa, eh, el rol del delegado, las negociaciones colectivas de trabajo, eh, y así todos y cada uno de los temas, digamos, que nutren precisamente a, a la vida diaria ¿no? de, de, del, del delegado sindical, del dirigente sindical, este, en todo el territorio de la, de, de la nación. Le digo, muchísimas gracias. No, gracias a usted.